Bien, eh, buenos días eh, para vosotros que estáis en, en Sinaloa, la tierra de Malverde, que también es parte de, de vuestra historia, y buenas tardes desde, desde España. Un gusto estar aquí en este programa de diálogos con la historia de la Universidad Autónoma de de Sinaloa, que muy fiel a, a las nuevas tecnologías que semanalmente eh, nos está obsequiando con, con audios y, y vídeos sobre, sobre la historia y los historiadores. ¿no? El título que, que elegí para esta exposición es exactamente Estudiar para historiador en el siglo XXI. Eh, 21. pensando que os sea útil a vosotros, a vuestros alumnos de la licenciatura de historia en la UAS, pero también a cualquier alumno o alumna eh, de historia eh, en cualquier universidad eh, europea o, o, o, o latinoamericana. ¿no? Eh, siempre partiendo de la base que una cosa es estudiar historia que es obligatoria para vosotros tenéis que pasar exámenes y, y finalmente para que se os conceda eh, la licenciatura tenéis que demostrar eso mediante exámenes y otras y otro tipo de, de evaluaciones que conocéis la, la historia de vuestro país la historia universal etcétera pero eso es una cosa estudiar historia y otra cosa que es a la que hoy específicamente quiero referirme es estudiar cómo se hace la historia estudiar para historiador ti, ti, ti, título el, el título así de una manera no tan habitual porque se habla más de la historia que el historiador y se piensa que lo de ser historiador es algo que algunos, muy pocos, eh, una élite, plantean una vez que han acabado los estudios de historia. Y, y yo voy a defender eh, otra cosa más compleja, es decir, que realmente uno... Eh, eh, aprende para, para historiador desde que entra en las, en las facultades de, de, de historia. Claro, naturalmente, así como estudiar historia para obtener el, el título eh, es obligatorio, sin embargo, eh, eh, aprender eh, cómo hacer historia, aprender eh, el oficio de historiador es, digamos, voluntario, ¿no? Depende de la, de la vocación del, del estudiante, de, de su ambición, de, de, de su deseo de realizar de, para realizarse como, como profesor y en este caso, más todavía preciso, como eh, historiador. ¿no? yo ¿Qué voy a decir? Los que somos historiadores de oficio, eh, amamos nuestra profesión y nos gustaría que otros muchos siguieran nuestro ejemplo, porque pienso que la historia nos hace más sabios y más felices, y además, sobre eso al final volveré, a, a través del ejercicio de la historia podemos hacer felices a los demás, al resto de la de la sociedad, lo cual nos llena de una doble satisfacción eh, que compartimos con otras humanidades y con otras ciencias sociales, pero no creo que se dé tan claramente esa doble felicidad que supone eh, eh, estudiar y hacer historia como en el caso de la, de la, de la historia o de los historiadores. ¿no? Bien, eh, podríamos decir, como algunos hacen, ¿no? en su ignorancia cualquiera puede escribir la historia eso lo escucháis de hecho muchos lo intentan sin tener ningunos conocimientos ni conocimientos mínimos para eso verdad piensan que es fácil que cualquiera que sepa escribir y que tenga entusiasmo o afición puede escribir la historia y claro yo empiezo por plantearos a vosotros y al que esté interesado a seguir este tema, cómo, cómo, cómo se aprende a ser un historiador, os planteo la pregunta siguiente. Si fuera tan fácil, ¿cómo es que hace falta trabajar en una universidad durante tres, cuatro, cinco años? Depende, según el título, el grado, la licenciatura. Y en, y en algunos casos más años, otros tantos quizás, para hacer un máster, para hacer una tesis doctoral. Si fuera tan fácil... No habría que estar tantos años preparándose para eso de ser historiador y escribir la historia. ¿verdad? Esa es la reflexión que quiero haceros. Sobre todo porque, porque eso parece que, que es como escribir una novela. Tampoco es fácil escribir una novela. ¿eh? También hay que prepararse. Normalmente lo hacen los escritores de ficción de una manera autodidáctica. Pero eso no se puede hacer en el caso de la historia porque acumulamos más de un siglo de experiencia historiográfica y no se puede hacer sin estudiar la historia salvo que se quiera hacer pasar por historia, pues poner cuatro letras encima de un papel también otra cuestión que, que uno se puede plantear es ¿hay que estar en una universidad para ser historiador? Bueno, sí y no. Sí porque, obviamente, vosotros estudiantes de historia en la UAS o en otras universidades mexicanas o de cualquier otro lugar, sabéis que vuestros profesores, los que han pasado por este, semanalmente, todos estos últimos años, por este programa, de diálogos con la historia, pues son historiadores y todos estamos vinculados a, a universidades. Pero, ¿qué pasa?, que hoy en día, desde hace ya un tiempo, está muy limitado muy limitada la posibilidad de crear nuevas plazas de profesores en las, de historia en las universidades. Digo de profesores porque las universidades tienen como primera prioridad la enseñanza, como prioridad la enseñanza, y después la investigación. Se investigan las universidades, pero también se tiene que dar clase. Entonces, los puestos, que salen a concurso las plazas que se crean para, para nuevos profesores y nuevos investigadores dependen del número de alumnos ¿no? y eh, por lo tanto eh, si un momento dado los cuadros de profesores están más o menos completos pues no salen más plazas y sobre todo si, si hay problemas de financiación de las universidades públicas que, que son crónicos y que además eh, se han agudizado, eh, en fin, eh, en la última década, por ejemplo, a partir de las políticas de austeridad, etcétera, etcétera, pues entonces salen muy pocos o casi ninguno, solamente aquellos que permitan cubrir eh, las jubilaciones de profesores, ni siquiera, por lo menos en España eh, se cubren una de cada diez plazas de los profesores que se jubilan bien es cierto que aquí, eh, en último, eh, a partir del año 2010 hubo una política severamente eh, austera y que, que, que generó una crisis de la universidad eh, de la que no hemos salido hasta ahora, hay menos profesores que los que necesitamos para cubrir eh, las, las, las docencias pero en fin eh, por lo tanto cuando decimos hay que estar en la universidad para para ser historiador pues sí pero es que en la universidad eh, la posibilidad de entrar eh, es, es, es, es reducida entonces ¿qué ha pasado? Porque al mismo tiempo que en la universidad había y hay dificultades para, para digamos eh, integrar a los alumnos mejores y con más vocación historiográfica, al mismo tiempo hemos generado más egresados, ¿no? han salido más, más historiadores de nuestras universidades. Y, y lo que ha pasado es que muchos de estos historiadores jóvenes que hemos formado, están fuera de la universidad y están escribiendo historia, incluso en bastantes casos haciendo la tesis doctoral o escribiendo eh, eh, historia siendo ya doctores y sin estar en la universidad. Con lo cual la universidad se ha extendido, ¿no? porque todos los años si contamos el número de egresados de nuestras universidades, en este caso en historia, e incluso el número de doctores en historia que generan las universidades y que no encuentran cabida en nuestras instituciones y que siguen con su vocación y, y, y trabajando etcétera pues eh, nos damos cuenta que se ha ampliado enormemente la comunidad eh, nacional e internacional de historiadores con gente salida de nuestras propias aulas y eso nunca pasó antes entre otras cosas porque la universidad era mucho más elitista y había muchos menos alumnos. Entonces, más o menos, aquellos más brillantes o más entregados y más trabajadores, pues se quedaron en la universidad. Hace años que no es así. Entonces, se ha ampliado mucho la comunidad internacional eh, de historiadores y la, las comun diferentes comunidades nacionales de historiadores. Claro, donde primero han encontrado acogida, insisto, eh, licenciados, de historia, pero también con maestrías, también con doctorados, es en la enseñanza media y primaria. Ahí es donde están, la. en este momento hay más historiadores en la enseñanza media y secundaria que en la propia universidad, desde el punto de vista cuantitativo. Por lo menos en España yo lo tengo muy claro, y me imagino que en México también, porque se trata de una ampliación de, de los profesores de historia, digamos, muy extraordinaria en un país como México, que cultiva tanto la, la enseñanza primaria, más todavía, hay un millón de maestros en México. Eso me dicen mis colegas y amigos que dan clase de historia en las escuelas normales, sobre todo en la escuela normal eh, superior de, de ciudad de ciudad de de México. Por lo tanto, ahí están buena parte de los historiadores. Y lo digo porque eh, si, si no podemos acoger a más historiadores jóvenes en nuestras universidades, pues van a encontrar acomodo en la enseñanza primaria y, y, y, y secundaria. Y con un nivel de formación como, como el que tendrían si entraran en las universidades, en una serie de casos. eso Es muy importante lo que está pasando. Y es muy importante para el que está estudiando Historia hoy en una universidad como la vuestra y está pensando qué voy, qué voy a hacer en el futuro. Es la posibilidad más a mano para poder se, seguir, para, para seguir trabajando, poder trabajar de historiador, sin estar en la universidad, lo cual no quiere decir que no estén en relación con los equipos de investigación de, la, de sus universidades o con las redes historiográficas, eso bien lo sabemos nosotros a, a, a través de, de, de por, por la experiencia ya de, de, de dos décadas de, de historia-debate. También eh, hay esto de lo que se llama la historia aplicada también se llama historia pública eh, bueno es algo bien conocido no que muchos eh, egresados nuestros pues eh, no no se emplean en la, en la enseñanza media, a lo mejor, pero se emplean en eh, bibliotecas, museos, incluso medios de comunicación, eh, internet, eh, y, y, y, o sea que hay toda una serie de salidas profesionales para historiadores eh, que no son en la enseñanza, pero sí en una serie de instituciones eh, de, de tipo cultural o vinculado pues, a, a los al sistema de museos y bibliotecas eh, del estado y además hay una una serie de de, de, de actividades y de empresas como como prensa, radio, eh, televisión y no digamos internet, eh, donde encuentran acogida es, estos jóvenes historiadores que, que no se dedican a la enseñanza pero que, pero que siguen escribiendo la historia desde esos medios, además de, de difundirla. Claro, no todos difunden, eh, sino que muchos además escriben eh, y publican eh, sobre, sobre, sobre, sobre historia. ¿no? Bueno. También hay historiadores que salen de las universidades y ves que publican y ves que van a los archivos y ves que investigan y ves que participan en la comunidad, en las redes de, de historiadores y sin embargo trabajan en cualquier otra cosa que no tiene que ver ni con las instituciones culturales ni con la enseñanza superior ni enseñanza media, vosotros lo sabéis, ¿no? Yo recuerdo una vez en Ciudad de México una chica que, que era peluquera ¿no? y estaba haciendo la tesis por poner un ejemplo. ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que, que si hay vocación, eh, mucha vocación, eh, uno puede dedicar los, el tiempo libre que le deja una, un trabajo, todos tenemos que ganarnos la vida, aunque no tenga nada que ver ni con la historia ni con la universidad ni con la cultura y puede estar produciendo produciendo eh, eh, historia ¿no? en fin que yo creo que hay toda una serie de posibilidades eh, para, para animar a, a los estudiantes de historia que quieren ser historiadores a, a, a visualizar un, un, un futuro quizás nuestra obligación desde las de universidades es a, fa, facilitar eh, formas de contacto con estos egresados que, que, que quieren eh, hacer historia fuera de la, de la universidad, incluso fuera de la, de la enseñanza. Y para eso están naturalmente las redes académicas. Nosotros, eh, insisto, eh, hablamos desde la experiencia de, de, de Historia Debate, que es muy anterior incluso a, a la existencia de las redes actuales, donde una parte muy importante de los historiadores que están ahí, pues no, no no trabajan en la universidad, ni siquiera incluso en, en, en, en, en la enseñanza eh, secundaria, y sin embargo están ahí, están en los debates y, y producen y producen eh, historia. Bien, eso es factible, claro, a algunos le puede generar la duda, dice, bueno, pero si yo estoy fuera de la universidad, el que esté fuera uno... Quiere decir que no sea investigador, ni becario, ni, ni profesor asistente, ni, ni, ni, ni tal, no, no quiere decir que no tenga, mantenga el contacto, ¿no? porque hay equipos de investigación y hay redes académicas, pero puede generar esa duda. Pues sí, hoy se puede, porque Internet favorece enormemente esta ampliación enorme de las comunidades de historiadores que se está produciendo hoy. ¿Y por qué? Porque tiene una función democratizadora que nunca existió, porque eh, nuestra disciplina, muy vinculada a la universidad, a la relación jerárquica, profesor-alumno, siempre fue a su vez muy jerárquica, historiadores consagrados, no consagrados, mayores, jóvenes, y todo con todo eso acabó Internet o horizontalizó digamos, la creación de conocimiento y la difusión del conocimiento. De manera que cualquier joven que quiera escribir sobre historia, eh, incluso investigando, no solo divulgando, pues puede crear un blog o puede acudir a las, a la, a las webs eh, que publican trabajos, eh, etcétera y hacerse oír, eh, eh, incluso hacerse oír ante ante mucha más gente que, que los propios lectores que tienen nuestras revistas académicas especializadas, de hecho yo hace mucho, muchos son 20 años ¿eh? que, que publico mis trabajos al mismo tiempo en revistas académicas, en monografías etcétera y en mi página web que, que, que Mabel Valencia eh, citaba al principio donde tengo un visitas es una web hecha Aparte del currículo, de un centenar de, de trabajos, algunos libros, pero la mayoría trabajos, papers, relativamente pequeños. Y ahí consigues una difusión que está muy por encima de cualquier medio de, de comunicación académico tradicional, pero muy por encima. ¿no? Y a eso eh, tienen acceso no, no solo los profesores académicos, no solo los historiadores académicos, sino cualquiera que tenga algo que decir sobre historia o algún resultado de una investigación que, que difundir. Y esto, por ejemplo, en España está pasando ya con, con las investigaciones sobre memoria histórica, etc. O sea que Internet permite, esto yo que, es, que estoy defendiendo aquí, es decir, eh, una extensión de la comunidad académica, eh, eh, pues... Eh, y permite su materialización. ¿no? Si puedes escri estar escribiendo resultados de investigación de cierto nivel, porque incluso eh, desde el momento que estas redes ahora y esta posibilidad de publicación en Internet es global e internacional, eh, comprendes, o sea, hay un grado mayor de, de exigencia. Es decir, que si tú publicas una buena investigación, va a haber mucha más gente interesada en cualquier lugar del mundo. Bueno, en nuestro caso, del mundo latino, pero que es un mundo enorme, ¿no? Somos la segunda lengua de uso después del inglés en Internet y lo que es la comunidad académica latina internacional es, después de la inglesa, la más importante hoy en el mundo occidental. Entonces es un mar inmenso por el que, por el que navegar y el que quiera ser historiador no, no, no, no debería sentirse obstaculizado por cualquier filtro de tipo jerárquico o de tipo laboral para llevar hasta el final su, su vocación, ¿no? que es lo que yo quería fomentar hoy aquí eh, con esta con esta charla mía, ¿no? Bien. Eh... Sí, doctor, este, yo creo que sí estamos muy de acuerdo en, en, en que el historiador va mucho a la cuestión pública, bibliotecas, museos, archivos, aquí tenemos varios servizados en esas áreas, y, y aquí tenemos... Un...